Una asamblea simultánea fue realizada por la Asociación Dominicana de Profesores en la región nordeste, donde debatieron temas de suma importancia, de acuerdo a Vicente Almonte, vicepresidente de la ADP, aquí en San Francisco de Macorís. Thank you.